vamos con tres noticias de Messi, Suárez y Mbappé empezamos por el uruguayo este miércoles Peñarol cumplió 131 años y los amantes de Laurinegro salieron a las calles de El Salto a celebrarlo esta celebración se vio empañada por actos vandálicos, la estatua de Luis Suárez en la capital uruguaya quedó destrozada a la altura de sus piernas y también un puño informó Olé, el mismo medio señaló que la policía de Salto reportó disturbios en la capital desde la medianoche hasta la madrugada, del día 27 con mobiliario urbano destruido y otro años. Además, un informe policial dijo que nueve personas fueron detenidas una vez identificadas por las cámaras de seguridad de locales cercanos a la estatua de Luis Suárez. El empresario local y vicepresidente del Centro Industrial y Comercial del Salto, Leonardo Boruchovas, describió los hechos a El País Uruguay. En los videos vimos con la violencia con la que fue derribada. Le pateaban la cabeza en el piso. Muy triste con esto que ocurrió contra un salteño destacado y un ídolo de la selección. Y es que aquí podéis ver precisamente el del diario Lee con la imagen de la estatua de luis suárez destrozada por los hinchas de peñarol vamos a hablar ahora de leo messi y el último movimiento del paris saint germain respecto a una posible renovación de la Pulga por el equipo parisino. En las últimas horas, Eduard Romeo, vicepresidente económico del Barcelona, reveló que el posible regreso de Lionel Messi a la institución catalana es viable, aunque no está presupuestado. El directivo dejó en claro que el argentino solo podría volver si se tratase de un traspaso a coste cero a mediados de 2023. Ante esta situación, el Paris Saint-Germain comenzó a mover sus fichas con el fin de llegar a un acuerdo lo antes posible para extender el contrato de la Pulga. En ese sentido, en las últimas horas la cúpula dirigencial, con Luis Campos, a la cabeza, le habrían acercado una nueva oferta. Según lo que informó el larguero, la directiva del Paris Saint-Germain le ofreció un contrato con la modalidad 1-1, o mejor dicho, hasta mediados de 2024, con opción de extenderlo por un año más. El salario se mantendría en 30 millones de euros por temporada. Messi todavía no tomó una decisión. El argentino acaba de volver de la gira con su selección y tendrá que ponerse a disposición del entrenador Christophe Galtier para encarar lo que resta de temporada con el club parisino por tanto el PSG que se pone en acción el equipo francés está muy interesado en la continuidad de Messi ya para acabar vamos a hablar de una última revelación sobre Mbappé He sorprendido a todos. El verano pasado estuvo marcado por una renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain. El francés quedaba libre el 30 de junio y el Real Madrid estuvo al acecho para llevárselo a coste cero. Todo pareció ir en camino hacia Santiago Bernabéu pero la situación cambió en apenas un día. Las cifras variantes que al Alcalá y le propuso tanto de prima de renovación como de salario sumado a las presiones a las que estuvo condicionado por parte de figuras políticas como Macron provocaron que el Bondi acabara firmando con los paris hasta 2025 y le cerrará la puerta a Florentino Pérez. Además de eso, el propietario del conjunto del Parque de los Príncipes le dio ventaja como saber de antemano los fichajes que se iban a abordar o consultarle acerca del futuro entrenador. Finalmente, Galtier sustituyó a Pochettino y Luis Campos a Leonardo en busca de crear un nuevo proyecto en París. La estrategia planteada fue la de hacerse con jugadores comprometidos con el escudo y jóvenes en lugar de estrellitas que solo quisieran fichar por el dinero. Por ello, el Paris Saint Germain se hizo con jugadores como Equitique Calimouen, Renato Sánchez o Mukiele. Sin embargo, a Mbappé le faltó una figura en verano. Y es que RMS Sport avanzó que el internacional galo le pidió a la dirección deportiva la llegada de un atacante top de la talla de Dembélé, Lewandowski, Rashford o Kane. Pero esto nunca llegó. Un deseo frustrado que vino a raíz del empeoramiento de la relación del 7 con Neymar y Messi.